Yo fui deportado bajo el castigo de los 10 años. Se me vence ya en febrero de 2021. ¿Cuándo, me pide, eh, ¿cuándo puede mi esposa eh, volver a pedirme y cómo sería la petición de nuevo? Mil gracias. Sí, en este caso, pues obviamente una petición de, de esposa eh, vendría igualmente pues con la petición eh, de la CR1 eh, como esposos. Eh, ahora entonces sí obviamente quizás vayan a tener que incluir más documentos sí. de, de, de esta deportación si sí hacen preguntas en esta petición de, de si usted estuvo anteriormente aquí en el país y si estuvo en problemas de deportación eh, entonces sí pues sería una petición eh, igual general eh, parece ser que igual puede puede peticionarlo en cuanto se cumpla este castigo pero pues como siempre ya en estos sí. casos el, el USCIS tiene la última palabra así es o sea entonces, por derecho después de los 10 años Puede aplicar, eso, sí. eso está, pero cuando hubo una deportación ya sí puede afectar, digamos que hay una bandera roja que puede afectar la aprobación, entonces nosotros muchas veces también ya les recomendamos que consulten a un abogado sí. para que el abogado analice por qué fue la deportación, cuánto tiempo, ellos conocen mejor estos, estos detalles sobre deportaciones para que usted tenga más probabilidades de que se la aprueben, pero cuando ya hay un récord una deportación anterior, sí, si sí hay que ser honestos sí les puede afectar en la aprobación.